Hola, hola, hola, ¿cómo están nativos en redes sociales? Este es tu programa de todos los sábados, esto es NERZ. Como todos los sábados hablaremos de redes sociales y hoy específicamente hablaremos de aplicaciones de redes sociales ¿no? De hecho plataformas que tampoco tienen mucha ver con redes sociales Pero tenemos entrevistado aquí que ya viene en el programa Que es Cristian Paucara, economista informático que nos va a hablar de explotación digital Vamos con la entrevista Hola, bueno, Cris, un gusto. Segunda usted? vez en el programa después de creo que siete, ocho meses. Tuviste el programa de estreno hace en diciembre del año pasado. Gracias por venir, Cristian. Un gusto. Edu siempre estar aquí en Nativos en redes sociales. Y gustoso de hablar esta vez de un tema que me gusta mucho, que es plataformas digitales, ¿no? Bueno, escribiste un libro, ¿no, Cristian? Cristian Paucara, España, que se le llama, no sé si podemos enfocar aquí con la cámara, que es Explotación Digital. Hablamos del libro. ¿A qué viene el libro, Cristian? en el libro lo que trato de hacer es un poco discutir cómo la tecnología está influyendo en el ámbito laboral, en los procesos laborales. Y eh, influye a veces de manera positiva, pero lo que en el libro muestro y trato de argumentar, no solo lanzar consignas, sino es que hay un proceso de explotación laboral en el mundo digital, ¿no? lo que yo llamo hay una explotación digital. ...en diferentes plataformas digitales... ...el caso típico que nosotros tal vez vemos es... ...los deliveries o los subes... ...o plataformas de microtrabajo, ¿no? Entonces, lo que el libro intenta hacer es argumentar... ...ver los contratos, cómo trabajan ellos... ...los horarios de trabajo... ...hay personas que trabajan... ...siete días a la semana... ...nueve horas al día... ...entonces, si eso no es explotación laboral... ...no sé realmente qué es, eso Claro, aquí creo que nos lleva... y ...me imagino la imagen... ...cuando le, leemos en los libros... ...la revolución industrial donde trabajaban, no sé, 14 horas diarios, no tenían, claro, derecho laboral, ninguno existía todavía, ¿no? En la revolución industrial, pero pasa casi lo mismo, ¿no? Creo que hay autores que hablan de neofeudalismo, ¿está de acuerdo con ese término? No, no no mucho, en realidad, es un debate más teórico, creo, claro pero no, no, no concuerdo mucho, yo creo que estos procesos de explotación son realmente capitalistas, no son feudales, tienen su impronta capitalista y creo que ya es hora de que empecemos a discutirlo. En el mundo ya se está reglamentando, ya hay leyes, en la Unión Europea está la ley del rider, en Argentina ya están cuantificando, en Chile, en realidad en todos los países se está hablando de este tema, se está discutiendo, se sí. está regulando, pero en Bolivia todavía no. Entonces, creo que el... La intención del libro es empezar a discutir, empezar a hablar y reflexionar es, sobre estos temas. Sobre ese tema, ¿cómo funciona más o menos esas plataformas ¿Cómo su relación laboral, entre comillas, diríamos que bueno, hay una relación de trabajo ¿no? que se paga, pero no hay una relación contractual, ¿cómo? en términos generales, ¿no? Porque cada debe tener su especificidad, su particularidad, ¿no? Pero, ¿cómo funciona en términos generales de esas plataformas, de su mecanismo de explotación? Mira, lo, lo interesante es que estas plataformas lo que realizan es tercerizar este trabajo. Es decir, pongamos un ejemplo, Uber. Uber es la empresa más grande de transporte de personas, pero no tiene vehículos y no tiene conductores. ¿Cómo logra esto? es con consiguiendo personas que tienen la figura de autónomos, trabajadores autónomos, independientes o consultores, como nosotros uh -huh. tal vez los conocemos. Entonces, la relación laboral es entre empresa y empresa. Uh -huh. Ya no es entre empresa y trabajador, los asumen a estas personas como empresarios. Por ejemplo, el tema ah. de los deliveries, vos ves a las personas, a los chicos, a las chicas con las motocicletas y las mochilas, y ellos legalmente son empresarios. Tienen su empresa ni personal, están registrados en impuestos nacionales, tienen, ah, declaran impuestos... Ah, ah. Además, propio, ellos pagan impuestos. Ellos pagan <risa> impuestos, cada mes tienen que regularizar, ellos pagan su propio seguro, ellos se compran su vestimenta. Entonces, obviamente nosotros sabemos que son trabajadores que trabajan para una empresa, digamos, claro. pedidos ya, pero legalmente son empresarios, ¿no? Entonces, ese es un mecanismo perverso de formalización del trabajador, para mí, ¿no? Para mí. Claro, es una relación... No, no sabía, realmente desconocía totalmente ese universo que, claro, la forma jurídica que una empresa, pero sabemos que no es así, ¿no? En, en, en, en facto, fácticamente son trabajadores explotados, ¿no? Creo que en Argentina a funcionarios de Globo, funcionarios de... eso dificulta mucho, han quemado ¿no? sus mochilas, claro. han hecho huelgas, ¿no? ¿Por qué? Pero dificulta la sindicalización, por ejemplo, ¿no? Exacto. Si uno revisa los términos, los contratos de trabajo, los términos y condiciones de estas plataformas, hay cláusulas muy abusivas que te dicen que tienen prohibido a los trabajadores formar sindicatos Dice aparte, en ningún momento ustedes son trabajadores, así bien grandes ah. ustedes no son trabajadores y lo que es peor es que te prohíben hacer demandas colectivas. Uno como usuario y consumidor puede hacer una demanda colectiva por un producto que está vencido o por cualquier cosa, pero estas plataformas te prohíben textualmente hacer demandas colectivas. Entonces, como tú bien lo dices, te prohíben la sindicalización. Entonces, si te prohíben sindicalizarte y organizarte, te prohíben que luches por tus derechos. Entonces las empresas lo que van a hacer es quitarte cada vez más derechos. No tienes seguros de salud, no, tienes, eh, no pagas renta para tu jubilación, no tienes seguros contra accidentes, no tienes seguros contra despido, porque en cualquier momento estas plataformas te pueden despedir. ¿no? Claro, creo que hay un filósofo, creo que es coreano, el Byung-Chul-Hung, algo byung -han, así, ¿no? byung -hang, que dijo que la, el gran éxito de esas plataformas, o de ese capitalismo más perverso, es eh, eh, eh, fingir que no es perverso, maquillar, no ahora es el empresario. Entonces yo tengo plataformas como incluso el Airbnb y alquilo mi cuarto. Soy empresario. Eso la exportación no se ve tan directamente como el Airbnb, uh -huh. pero directamente como delivery, por ejemplo o incluso el Uber, ¿no? Que no tienes nada así, y te cagas todos los gastos y, y la exportación es directa. Pero en la conciencia de estos son empresarios. Justamente incluso no son la conciencia de ellos, ¿no? La relación jurídica es empresa-empresa, crisis. Sí. Y no solamente es en esto de Uber, Delivery, Airbnb que tú mencionas, creo que también hay un mundo que hay que ir empezando a debatir, reflexionar, que es el mundo de los streamers, ¿no? De los youtubers, de los que hacen transmisiones en vivo por Twitch, por Facebook, por Trovo, etcétera O incluso por TikTok, ¿no? Uh -huh. Hay una brecha, hay un proceso de desigualdad muy grande entre los streamers. Recién salían, bueno, hace un par de meses se filtró de Twitch cuánto ganaban estos grandes eh, streamers, ¿no? Uh -huh. Ibai, Aaron Play, el Rubius... Y ganaban millones de euros, ¿no? Pero tienes un montón de chicos que se ponen con su camarita, con su celular, tratando de streamear, ganando algo, pero no, ganan un dólar al mes, con suerte, y están invirtiendo ahí 40 horas a la semana. Entonces, este mundo también de los streamers creo que es bastante importante prestarle atención, ¿por qué? Porque está creciendo en Bolivia, ¿no? Entonces, hay que ver y hay que reflexionar junto con esto que estamos hablando de los deliveries, de los Uber. ¿no? La regularización, o ¿no? Justamente, ah, bueno. Ya, acá es Juan Néstor, ¿no? está caminando con mi novia y preguntamos, ahora hay una nueva profesión, ¿cuál? Eh, el creador de contenido. <risa> ya, no, ya no eres mecánico o informático, o economista, ahora hay otro. no hay universidad para eso, pero existe como oficio real, concreto, generadores de contenido para las redes sociales. ¿Y ¿Quién regulariza eso? <risa> Nadie. <risa> y es que uno, el Estado quiere regularlo, pero cobrando impuestos a los creadores de contenido porque ganan efectivamente pero no está viendo el punto de cuánto gana youtube por estos creadores de contenido ah. eh, youtubers o sea el estado es un tercer actor está, la, está el estado está la plataforma digital y está el creador de contenido. Okay, por el... general el estado siempre se olvida de la transnacional ¿no? claro. de esta grande que es la que ganan realmente los millones no, no el creador entonces creo que hay que ver todo el ecosistema ah. para ver bien cómo se va a fiscalizar cómo se cómo se va a regularizar pero esa es la complejidad de eso no porque esas transnacionales, por ejemplo youtube Facebook, ¿no? TikTok, no tiene, por ejemplo, su, todas sus estructuras, sus oficinas principales, diríamos así, donde están sus computadoras, sus todo, están en otro país, por, por ejemplo, Stau Palo Alto, Estados Unidos, TikTok creo que en China, ¿no? ¿Cómo regulas una empresa que no tiene, o sea, ni sí. siquiera personalidad jurídica en el país que donde <risa> hay consumidores? Sí, sí. en realidad hay, hay ideas de algunos países, algunos organismos que le llamaban el impuesto Google, ¿no? Uh -huh. Tratar de dar un impuesto a estas grandes transnacionales que sabemos que existen, pero que están distribuidas así para evadir justamente impuestos. Uh -huh. Esa es una alternativa, pero creo que lo que en, Bo en Bolivia y en Latinoamérica tiene que empezar a funcionar son ciertos organismos regionales, estoy pensando en Mercosur, Unasur, uh -huh. en Celac, uh -huh. para que se conformen y acuerden tributar de manera uniforme a estas plataformas, ¿no? para que no digan, ah, bueno, en Bolivia me están aplicando impuestos e iré a Argentina. Ah, no, ¿por pero ya vamos a conversar ah, con Argentina claro. para uniformizar estos criterios claro. y que no se escapen a ningún lado ¿no? y actuar como un país solo ¿no? porque en real, realmente Bolivia solita contra estas plataformas va a perder ¿no? entonces claro. tiene que aliarse nomás con sus países vecinos para tratar de hacer frente a este este capitalismo digital claro. que vivimos hoy en día, ¿no? Claro, y cosas que, que ya conforman los países grandes potencias, los grandes bloques, ¿no? La Unión Europea con sus países, ¿no? Estados Unidos también, que también influyen, en la Unión Europea, de cierta forma, ¿no? Uh -huh. Y ahora China, estamos acuerdo con China, uh -huh. Rusia, están conformando un bloque incluso para, creo que, si no me equivoco, con criptomonedas, ¿no? China tiene su propias criptomonedas, están conformando bloques ahí en el mundo digital, que sería una buena alternativa ahora que, bueno, Está volviendo una ola progresista a Sudamérica, ¿no? Tenemos Petro ahí, tenemos. Tal vez Lula gane, muy seguramente va a ganar, y Cristina Kirchner también vuelve, ¿no? Por eso está haciendo proceso contra ella ahora allá en Argentina. Pero esa idea del. Pero se desearía crear un ente o una legislación, no sé, sudamericana a través del Mercosur, del CELAC. Yo creo que las organizaciones internacionales ya existen, ¿no? Como te uh -huh. digo, CELAC se puede utilizar tranquilamente para esto, para el UNASUR, etcétera. Creo que la legislación y llegar a acuerdos, convenios internacionales, podría ser un camino, ¿no? Uh -huh. Pero lo que es urgente es que estamos ya en 2022, tenemos que pensar como es el 2022 claro. y no seguir pensando como el 2010, como el 2015, es decir, ya estamos entrando al mundo digital. No el mundo digital, ya hemos entrado hace o sea, años, tenemos que empezar a actuar como, como es realmente, ¿no? Como el año 2022. ¿no? Claro, y eso también de las de la creadoras de contenidos, la polémica que hubo, con la Albertina Saca Saca, cuando descubrieron, justamente volviendo sí. un poquito atrás, uh, que descubrieron que cobraba mil dólares, no sé, dos mil dólares por hacer publicidad en su canal de TikTok, justamente, y fue una polémica aquí, ¿no? Pero nadie pregunta cuánto cobra, no sé, la, una prestadora de Anabel Angus, por ejemplo, de Unitel, ocurre? O <risa> otros creadores de contenido de, pies, de, de piel más clara, digamos. Claro. ¿no? Yo tengo datos que hay creadores de contenido famosos, de los más famosos de Bolivia, están a la altura de la Albertina que ganan 50 mil bolivianos al, por spot, por publicidad. Entonces, no es nada comparado con lo que estaban pagando Albertina. ¿no? Y además, no, hay, no es nada comparado con lo que TikTok, la plataforma TikTok, está ganando a través de estos creadores de contenido. ¿no? Que son millones, ¿no? Desde la Albertina hay millones fácilmente. y Volvemos a tu libro, Chris. ¿Cuánto tiempo ha tardado tu investigación? ¿Qué datos utilizaste? ¿Cómo fue el proceso de investigación, tu metodología? Casi como docente estoy preguntando aquí. <risa> sí, a ver, el trabajo me tomó más o menos cerca de un año entre actualizar los datos. El problema es que eh, publicas algo de economía digital, de temas digitales, y a los dos meses tienes que actualizar la información, ¿no? Entonces, no. eso me iba pisando bastante. Es muy dinámico el tema del mundo digital, del capitalismo digital. ...y lo que se ha hecho es revisar un poco los contratos de trabajo... ...revisar cómo funcionan estas plataformas... Eh, ...me he contactado con algunos trabajadores... ...para que me cuenten cómo es esta realidad... ...no entonces... ...y obviamente viendo las experiencias... ...revisando otras investigaciones de otros países... ...entonces creo que se ha llegado a algo muy bonito... ...que es, te sirve para adentrarte al mundo de la economía de plataformas... ...no entonces... ...y el segundo objetivo es empezar a debatir esto en Bolivia... ¿no? ...claro... ...que todavía no se debate, no hay legislación, no hay nada... Y realmente creo que es una investigación muy pertinente porque Bolivia ha cambiado, el mundo ha cambiado ¿no? con la pandemia, todo es vía virtual, todo es digital, todo es streaming, ¿no? y ahora acá que incluso unas plataformas compiten con otras, solo era Netflix, ahora HBO, Disney Plus y no sé qué más, y no sé qué más, pero también, sobre todo, ¿no? de esas plataformas de delivery y bueno de explotación laboral directa, pero que, que fije que el trabajador es un empresario, esa cuestión perversa que ahora viene viendo Así como perversa. Sí, es. hay una, un cambio de léxico, ¿no? Como tú dices, que te dicen, no soy tu patrón, soy tu amigo, no es tu salario, <risa> es, es dinero extra, ¿no? Entonces, hay todo un cambio discursivo para tratar de que esto no suene con explotación, ¿no? Entonces, bueno, cristian ¿dónde conseguimos tu libro Explotación Digital? ¿Dónde ¿No encontramos? <risa> bueno, lo pueden encontrar en las principales librerías de la Ciudad de La Paz, eh, estoy pensando en Yachiwasi, en Ciudad del Libro, en Subterránea, en Paul ¿no? en de Libro, igual los amigos del Libro están, entonces en cualquier librería de la Ciudad de La Paz lo pueden conseguir. Entonces, está, está, toda la red de librerías está ahí. <risa> sí, sí, sí, sí, sí está, y está a un precio módico en realidad. ¿Y dónde te ubicamos en redes sociales? Como Me pueden ubicar como Cristian Paucarra, estoy en Facebook, Twitter, eh, Instagram. también. ¿Instagram? Sí, Instagram. Pero no estás en Jara Rappi ni en las plataformas digitales, ¿no? no como... todavía. <risa> bueno, Cristian, gracias de verdad. Aquí está el librito, Explotación Digital, Cristian Paucara, trabajadores de plataformas digitales subsumidos solamente al capital, que pueden encontrar en todas las librerías de la ciudad de La Paz. Gracias, Cristian, de verdad. Bueno, no va a ser la última vez. <risa> Un gusto y cuando quieras, sentamos y discutimos nuevamente. Gracias, Cristian. Bueno, vamos al corte y ya volvemos. Chao, chao. Ah. Estás viendo Nels. Continúas viendo Nels. Volvimos, volvimos, volvimos con Nels, con activos en redes sociales. Y bueno, hablamos de, con la, de las plataformas digitales con Cristian Paucara. Y ahora vamos a ver una plataforma en particular: TikTok. Los videos más virales de los últimos bueno, semanas, de los últimos días, ahora, ahora en tu Dale Play. Bueno, ahí vimos a Michelle Rodríguez, una famosísima actriz de la saga, que creo que llevan por, no sé, 10, 11 películas de Rápidos y Furiosos, una franquicia famosísima de Estados Unidos, de Hollywood. Bueno, la actriz Michelle Rodríguez vino a Bolivia, ¿no? Fue a visitar el lago Titicaca, eh, Tihuanaco, perdón, visitar Tihuanaco y creo que va a dar una conferencia en Santa Cruz ahí vemos algunas imágenes de la actriz Michelle Rodríguez en Tihuanaco ha conocido la, uh, uh, uno de los lugares arqueológicos más famosos de Bolivia y bueno, fue uno de los videos más virales, lo más comentado en las redes sociales y sobre todo en TikTok de estos días, ¿no? Hoy día Bueno, vamos a otro video Dale play. para poder hablar con esta de Dios. Hola, realmente es impresionante a ver que traen a las chicas. Estamos a punto de iniciar una telenovela y nosotros estamos muy felices y contentos porque les cuento que esta telenovela va para... Con, con los matarazos, con todo esto de, de Bolivia. Que aquí. A continuación se viene el polaco. Okay. Bueno, ahí vimos a Ale Pinedo, ¿no? Que es presentador, productor, creo que también TikToker y bueno, de todo. Estaba ahí presentando su nueva telenovela y la canción, Mancagastos, ¿no? La canción creo que hace parte de la telenovela. Y el público estaba un poco ahí. Uh, ansioso, creo que por una presentación de algún grupo que vendría después de él, y empezó a tirarle botella, pero después ha explicado, ¿no? ha bajado, ha hablado con la gente ahí abajo, entonces uh, creo que me he un poco tergiversado uh, a esa partecita del pobre Ale Pinedo, que no perdió la compostura en ningún momento, y pese a la lluvia de botellas, siguió con clase hasta el final y al fondo del escenario. Vamos con otro video de Dale Play. Gente, hoy vamos a ver cómo es pasar de Bolivia a Argentina Bien, comencemos con lo más importante Vamos a cambiar un poco de dinero y pues vamos a llevar 100 dólares y vamos a ver cuánto nos dan Y bien, es aproximadamente 30.500 pesos, pero bueno, eso es buscando porque a veces te pueden dar menos Ahora, hay muchas formas de pasar Esta es la más común que algunos hacen, que es pasando por el río, pero vamos a pasar por los dos Bien, te cobran un boliviano en carrito Depende si tú quieres pasar también pasándonos en el carrito Aquí pasé con una amigo así para ver cómo era Y bueno, íbamos a hacer migración obviamente para pasar por lo legal Aquí te cobran 70 bolivianos Pero yo digo que deberías hacer en la web porque es gratis y te cobran ahí Y pues son un poco medio ratas Y bueno, en la Kia que haya pasando es una pequeña terminal Y bueno, es una... es algo pequeño y se pasa casi 20 caminando Y bueno, para los que quieren saber si se puede comercializar algo Estaban vendiendo bueno, ahí vimos un video de Daniel.exe, ese video fue viral, viral en TikTok, donde explicaba ¿no? cómo pasaba de la, del lado boliviano de la frontera hacia la Argentina, cómo cambiaba el dinero. Claro, Argentina vive hoy una crisis económica terrible, creo que ha superado hiperinflación incluso a Venezuela, por más que lo increíble que de, de que eso parezca y bueno ahí daniel.exe explica a uh, paso a paso desde pasar por migración hasta llegar cambiar el dinero y también comprar alguna que otra cosita ahí en la frontera entre bolivia y argentina las redes sociales también sirven para que conozcamos lugares que tampoco conocemos no o bueno incluso a uh, cómo llegar a comprar ahí en argentina bueno con eso creo que fue todo por hoy, nos vemos, nos vemos, hasta el próximo sábado, chao, chao.